Hemos visto toda, toda esta ciénaga lamentable que nosotros creemos que exige, que exige dos eh, análisis o dos conclusiones. La primera es que hay que poner encima de la mesa medidas de, de verdad. Eh, yo estuve este fin de semana en, en el País Valenciano y nuestros compañeros de Podemos, en el País valenciano han hecho una propuesta que podría ser muy interesante, de llevar en algún momento a una, a una ley. Y es que las empresas que han participado de, de tramas de corrupción estén penalizadas o no puedan contratar con la Administración Pública. Este tipo de propuestas que, como digo, hemos hecho en el País valenciano son el tipo de propuestas que hay que hacer para intentar acabar con esta, con esta lacra. Y después, en segundo lugar, y con esto, y con esto ya, ya acabo... Creo que la, toda esta ciénaga, que, que involucra sobre todo al Partido Popular, pero, pero no solamente, no solamente interpela al Partido Popular, creo que también interpela a aquellos que podrían hacer algo para que el Partido Popular deje de gobernar en la Comunidad de Madrid o en el conjunto del Estado, que son pues, fundamentalmente ciudadanos, pero también en menor medida el Partido Socialista cuando renuncia a echar a Mariano Rajoy de, de la Moncloa, como, como parece evidente que, que ha ocurrido eh, a, a la luz de, de su comportamiento y de sus declaraciones.